Don José Luis Yagüe, de cargo de los periodistas, viene hoy a apoyar también a su esposa Cloti Fonseca, que edita un libro que, bueno, va a dar mucho que hablar, Sueños perdidos, que ya con este libro igual ya no son tan perdidos. Don José Luis, muy buenas tardes. Sí, eso a mí me ha emocionado, porque es una biografía de un personaje que es el padre de Cloti, un escritor incansable que ha escrito obras de teatro, poesía, ensayo, bueno, tiene de todo, este... Se, ...se sentaba en un restaurante y en las servilletas de papel... ...pues te hacía un, una poesía... ...era un bueno, era un fuera serie... ...y obras de teatro tienen divertidísima. ...entonces Guillermo Fonseca... ...ha sido aquí en la línea... ...una personalidad de la cultura importante... ...y este libro pues viene a recordar un poco... ...porque tú sabes, a veces hay personajes... ...que quedan un poco en el olvido... Y, ...y bueno, es el, el libro es una maravilla... ...el libro me ha encantado y le ha encantado a mucha gente... ...y aquí estamos rodeados de personalidades... ...el que fue alcalde de la línea... ...el presidente de, del Partido Socialista... ...el presidente del Círculo Mercantil... ...el presidente, bueno, to, todo, todo... todo ...hasta amigos míos de la infancia... ...sí, sí, amigos míos de la infancia... ...que me ha sorprendido porque me ha traído una foto cuando yo trabajaba en Radio Juventud haciendo entrevistas y era un niño con 18 años, 19 y le estoy haciendo una entrevista a él, eh, Julio Castilla que es el, el, el padre era el dueño del mejor hotel de, de la línea el Hotel, el hotel Iberia Pero Además hoy ...especialmente para la presentación de este gran libro... ...ha venido muchas personas entrañables... ...del mundo del teatro... ...que eh, recitan divinamente también... ...que lo hemos visto en tu homenaje... ...y están aquí hoy también... ...sí, está el grupo Thalía al completo... ...el grupo Talía lo compone... ...el director del, del Teatro de Mija, ...que es Manolo España... Eh, ...Maru Nario que es una actriz fantástica... ...que baila flamenco de maravilla... ...está este eh, arquitecto de, de Tepona... Eh, que eh, Valeriano García Padilla, eh, está mucha gente conocida. Eh, y luego el guitarrista, las manos maravillosas de Luis Fonseca que es uno de los guitarristas. Mm, eh, Paco Lucía, más. O... Claro, sí. Era, ha sido un alumno y admirador de Paco Lucía, pero hoy día es, mm, es el, mm, el mm, director de la. De, ...de la Escuela de Guitarra Flamenca. Creo que va a empezar José Luis, vamos a estar pendientes de esa presentación. Gracias por... Muy bien, muchas gracias. gracias. Pues buenas tardes, queridos amigos. Estamos hoy aquí para traer al recuerdo, a través de su biografía... ...y una selección de sus obras, la figura de un poeta linense, Guillermo Fonseca Fernández. Ante todo, agradecer la presencia de las autoridades, tanto de los que actualmente son autoridades como los que ya eh, dejaron de serlo, algunos hace muy poquito tiempo. Gracias a este que viene en representación de nuestro alcalde, de Juan Franco. Eh, gracias a todos ustedes que están aquí, Juan Carmona, nuestro antiguo alcalde, eh, Paco Conti, concejal de Cultura, eh, Chacón, Villar, Villar, eh, Nombrarlo a todos sería muy largo, así que gracias por estar con nosotros. A los representantes de la editorial Punto Rojo, Iván, gracias por estar con nosotros, editora del libro. A los familiares de Guillermo Fonseca y muy especialmente a su hija clotti como hilo conductor de estas obras escogidas y detalles sobre la vida de su padre. El prologuista de estos sueños Perdido Juan José de nuestro buen amigo Juan José Teije María Teresa Ruiz Calama que nos introduce en estos sueños con su bello poema dedicado al al que muchos dimos dimos en llamar el Cenecalense Augusto García Flores que no lo he visto todavía por aquí pero que es el autor de una entrevista a la limón con José Villalba que viene al principio del libro ...a Guillermo Fonseca. Eh, a, lo, a todo el mundo, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos del buen Guillermo... ...y a tantos amigos que hoy nos acompañan, muchos de nosotros. Compañeros de Fonseca en tantas tertulias, programas de radio o televisión... ...charlas y conferencias, mil. Tras muchas horas de recogida y selección de sus obras... Su producción es muy extensa y muy muy fértil, el necesario y ajustado resumen de una biografía tan amplia, aventurera y múltiple, las inevitables visitas a la Editorial Sevillana Punto Rojo Libros, su maquetación, sus correcciones, sus pruebas. Los sueños perdidos que hoy presentamos aquí en la línea de la Concepción, vieron y ven finalmente la luz. Como bien cita en su prólogo nuestro querido Tellez, algunos de sus textos se ofrecen ahora aquí de manera miscelánea y su personalidad nada complaciente en una necesariamente y muy resumida biografía. Guillermo Fonseca es autor de innumerables poemas, charlas y conferencias múltiples, también obras de teatro, ensayos, acertadas críticas desde lo taurino al deporte, pasando por los más variados aspectos de nuestra vida cotidiana, una selecta muestra ocupa este libro que hoy presentamos. Y bueno, creo que nada mejor para dar comienzo formal al acto que ceder la palabra a nuestra Teniente del Alcalde que algo nos tiene que decir. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En principio yo tengo que dar las gracias a, a la Unión Deportiva que otra vez más, como siempre, nos ofrece su casa y salones para cualquier actividad que llevamos a cabo. Esta actividad de la Biblioteca Municipal, junto con la familia Fonseca se encuentra en Guadalajara en las diversas actividades que desde la Biblioteca Municipal solemos llevar a cabo. Os pido primero disculpas por la no presencia del alcalde de la ciudad, que tenía en la estar alrededor comprometida, la que tenía que estar aquí en Canación Sánchez, que representa estupendamente la... Toda la autoría de, de actos que tienen que ver con la biblioteca municipal, pero estos días de frío, estos primeros días de frío, pues le, le, han, le han sentado muy mal y me ha pedido a mí que la sustituya. También lo que tengo que decir es que es una suerte poder presentar un libro y, sobre todo, un libro de alguien de aquí, de alguien de los nuestros, de nosotros. Es verdad que, que no tengo que decir porque el adorno que se le da teniendo lleno este salón demuestra la importancia de. Del autor, el cariño que se le tiene a la familia y la suerte que es poderlo presentar. Estoy rodeado de personas que lo han vivido, que lo han conocido y, desde luego, que han tenido la suerte de poder recopilar parte de sus obras. Espero que las sepáis disfrutar, que, que lo volváis a recordar en, esta, en estas páginas y, de verdad, que os agradezco muchísimo pues haberme permitido encontrar un hueco en esta mesa yo cedo la palabra a una de las personas que también forman parte del libro tenemos el honor de tener un prologuista como Juan José Telle, a nuestro lado que además va a hacernos el honor de ser parte de esa dedicatoria que, que ha hecho y que está en, dentro de este libro. Muchas gracias. Para mí sí que es un, un honor este, este libro, que es algo más que un libro, eh, forma parte de la memoria de quienes vivimos eh, aquellos años mágicos en los que esta ciudad, este país, tenían más sueños que pesadillas. O a lo mejor apreciábamos más los sueños, eh, aunque las pesadillas fueran más duras que, que hoy. Eh, Guillermo Fonseca formaba parte de aquellos sueños, formaba parte de esta ciudad, formaba parte de la bohemia de, de, del campo de libertad, que no era precisamente multitudinaria y en los que cabían en cada uno de los municipios de la zona en determinados puntales, eh, personas oasis, personas islas, en las que se vislumbraba otra manera de ver el mundo, otra manera de ver la historia y otra manera de ver la vida. Eh, así que, en gratitud por aquellos años eh, absolutamente impredecibles y mágicos en donde el adolescente que fui, o el joven que fui, empezó a descubrirse a sí mismo y, y también a descubrir esta ciudad y las resto de, de la bahía, pues eh, he querido estar aquí esta noche y, y respaldar a la familia Fonseca, en su conjunto y especialmente a Clotilde, que ha peleado mucho porque este libro salga a la luz. Eh, debo felicitaros como eh, ciudadanos de la línea de que hayáis sido capaces en los últimos años de recuperar la, la, la, la memoria de Guillermo, el recuerdo de, de Guillermo porque forma parte absolutamente indisoluble de un momento eh, ciertamente mágico, y esperanzador lanzador de la vida de la línea. Eh, voy a leer el texto que preparé en función de los materiales, de, de los, los fragmentos de la obra que, que se incluyen Resulta un gesto oportuno la recuperación de parte de la obra de Guillermo Fonseca Fernández, la línea de Concepción, 18 de julio de 1922 ya que en gran medida se encuentra dispersa y descatalogada La lección por parte de su familia de algunos de los textos que ahora se ofrecen aquí en forma miscelánea nos ayuda a comprender en su debida amplitud la personalidad nada complaciente de este autor que en vida había publicado versos en revistas de la talla de litoral o en la que él mismo contribuyó a crear eslabón en cuyas prensas también vio la luz ...su poemario La cruz del sur... ...en el libro que tienen entre sus manos... ...bajo el oportuno título de Los sueños perdidos... comparecen de entrada agudas y certeras acotaciones... ...a la obra y la vida de Federico García Lorca... ...cuya influencia es patente en buena parte de sus textos... ...y no solo en la poesía... ...por donde también pasean las sombras familiares... ...de Miguel Hernández, uno de sus referentes... ...o de Antonio Machado, su contenido abunda también en un relato, El Eje de la cedesta, que entremezcla de una sola tacada elementos surrealistas con el realismo mágico o los esferpentos dramáticos de Inclán. El grueso de esta obra pasa por una amplia colección de poemas y algunos sainetes juguetes cómicos y textos teatrales que alguna vez fueron representados bajo la dirección de su amigo Luis Carlos. Su hija, de Fonseca, junto con el resto de la familia, Lleva varios años intentando reconstruir la peripecia literaria de este autor cuya curiosidad le llevó al viaje y a la disidencia. Hijo de una humilde familia andaluza, aunque su abuela materna fuera la actriz italiana Lisa Yustido, su padre, desde muy joven y oriundo de ejército de la frontera, trabajó para la compañía de diligencia La Veloz, que hacía la ruta desde Cádiz a la línea. Se llamaba Nicanor y Guillermo recibió de él la afición de componer canciones y poemas hasta que llegó a emplearse como escribiente de ruegos al ayuntamiento para ayudar y aliviar a los pobres. Nicanor y su esposa hubieron de exiliarse en tánger a partir del fallido de la guerra civil en la línea donde apenas se registró una breve resistencia y sin embargo fueron numerosas las ejecuciones posteriores a manos de las huestes fascistas que tomaron la ciudad. Guillermo tiene apenas 14 años y aprenderá allí el oficio de pastelero. No retornará a casa hasta 5 años más tarde, cuando su padre quería sentirse a salvo de la persecución, pero fue detenido por las delaciones de un vecino e ingresado en el siniestro penal del puerto de Santa María donde perdió un ojo como consecuencia de las torturas sufridas a manos de sus carceleros. De su matrimonio con Rosario, su novia adolescente a la que reencontrará su retorno, morirán pronto sus tres primeros hijos sin que ninguna causa genética pareciera justificarlo. Posteriormente nacieron Clotilde, Antonio, Juan Luis, Guillermo, Charo, Luis Inmaculada y Miguel Ángel, muerto este último a su vez en plena juventud. Desde Gibraltar, donde encontró empleo, Guillermo Fonseca embarca a bordo del barco claver, cablero inglés Mirror con destino a Mombasa y escala en numerosos puertos de Kenia, donde intentaba facilitar a los ticuyos las obras de comida de los oficiales. Allí fechará eh, en 1960 un retrato de uno de aquellos inesperados y queridos nuevos compañeros de vida que luchaban por la independencia de su país. Cito textualmente, «Mi amigo, misorca, mi inmaculado amigo negro, era hijo de la palmera y el león por su aire y su nobleza, millones de años con su piel negra, como un cielo invertido en la sombra». Lo cierto es que tras discutir con un superior, decidió desenrolarse del barco y se quedó vivir durante cierto tiempo con los nativos, aprovechando su estancia en dicho país para escribir su novela, La muerte del ruiseñor. A lo largo de dicho periplo visitaría Fanzibar Nairobi, recorriendo a su vez el desierto de Kalahari, aunque también, embarcado luego desde Gibraltar en otros buques, conocería a Filipinas, como dejó escrito en algunos de los textos que se incorporan hoy hasta ahora. Acosado por la censura, escribirá otras novelas como Arena Prohibida en torno a las peripecias de un torero fracasado. Tras el cierre de la verja giraltareña, encontrará trabajo en Málaga, pero no dejará de escribir. En una labor que intensificará eh, tras su regreso a la línea, empieza en dicho periodo a tomar fuerza su teatro, con piezas como La Rendija, El Triángulo Mortal de la Viuda o El No de la Zapatera. Estas dos últimas incluidas en este volumen. Junto con la mesonera galana, un entremés, a la manera del viejo celoso Miguel de Cervantes, o la suerte dijo sí, cuyo asunto resulta tan jocoso como puede resumir la cotación inicial de dicho libreto. La historia de un zapatero que vende en participaciones un billete de lotería cuyo número es imaginario. Al no comprar dicho billete sale premiado y al no poder pagar a los participantes se hacen muerto las gentes que acude a la zapatería se encuentran con la desagradable sorpresa de la desgracia del zapatero. La mujer dice que ella cree que está enterrado este billete del gordo en un huerto. Su obra también aparece tocada por una clara afición a la pintura y a lecturas tan diversas como pudieran adivinarse en sus propias creaciones. ¿O no hay acaso un trasunto de gregería del hombre de la ferma cuando, por ejemplo, define al tiempo como taxidermista de horas? A lo largo de su bibliografía alienta un cierto costumbrismo, aunque en sus textos iniciales todo apunta a que se trate de un pretexto, de una coartada para transmitir otros valores, incluyendo una crítica térrima al militarismo, al imperialismo y a otros dogmas del siglo que le tocó vivir no conviene precipitarse a la hora de enjuiciar esta obra o simplificar su alcance. Fonseca fue un escritor autodidacta, cuya obra cristiana no tuvo la repercusión que hubiera necesitado, al encontrarse tocada por serias dificultades como su propio nomadismo, su inefable heterodoxia en tiempos ortodoxos y el hecho de que su vida transcurriese en la periferia, lejos de los anadrines literarios al uso. Guillermo José. Guillermo tuvo a su esposa Rosario muy presente en cada uno de sus escritos. Valeriano y Maruja, del grupo Talía, nos ofrecen una muestra de estos poemas dedicados a su esposa. A mi Rosario y a mi mujer, cariñosamente, los acompaña a la guitarra su hijo Luis Fonseca. La noche de Navidad, yo estaba solo, mi amor. Tú eras en mi corazón como una estrella fumada. Te esperaba en una calle que no recuerdo su nombre. Tal vez nunca existió y solo fue una ilusión. Solo fue una fantasía, un quedal que más de cada día en el fuego de tu amor. Si hubiéramos estado juntos la noche de Navidad, mirándonos en silencio, compartiendo soledad cuántas cosas son los sueños que nos torturan la sangre, y en el hambre de los besos muere mi loca pasión, le grito a mi corazón que calle su grito torpe, pues me duele el sinsabor de no poderte decir, te quiero, te quiero. ...y ese perfil cansado que te dio la vida. ¡Cómo te recuerdo, cariño! Cuando lavabas a mano mientras dormían los niños. De madrugada, sin horas, con el lucero del alba... ...te retirabas cansada. Y esa era tu cara, de noches llena... ...un clamor amarillento de sueño infinito... No sabes, compañera, lo que yo he escrito Mientras tú, noctámbula del agua lavaba las ropitas de los niños Estamos solos esta noche Soledad, de lo infinito Te miro las arrugas Y te beso en la frente como, como besan los niños Como besa el alma Dulce, tenue, de los viejecitos cantaba Juan José y Guillermo empezó a escribir a pesar de casarse a pesar de todas sus peripecias por esos mundos de Dios a pesar de su vida por aquellos aquel Mombasa aquellos Kikuyu, el maomao y los independentistas de Kenia pues él siguió y siguió y siguió escribiendo siempre y de vuelta a Gibraltar y a su antiguo trabajo de pastelero continúa escribiendo Novelas, teatro, poemas. Manolo e Isabel del Grupo Thalía nos van a ofrecer, también como lo hacen siempre, lo que Guillermo escribió a Beli Moya, La Soñada, y a la feria de la línea. Los acompaña la guitarra Luis Fonseca. mi Andalucía, la del rumbo romancero, Noche de Faranáes y Luna, la novia de los buceros. Como esta novia, ninguna, feria de mi Andalucía, vino, palpa, cante, alegría, y el alma de la copla, llora la guitarra mía. miles que suben por el corazón arriba, carroza de mujeres guapas, sirenas de la bahía, con mantillas verde y blanca, entre poniente y levante, eres barquito de vela, anclado entre dos mares, que por capitana llevas a nuestra virgen del carácter. Y caminos y escuelas. Mirándote en silencio se me viene a la cabeza un granadino de Mariana Pineda, tú a través del tiempo, Romana a Siete Velos, Cleopla Cleopatra clamando en el desierto por un Marco Antonio de acero, faraona surista de negro pelo, salubre y apasionada. Un levante salvaje desnuda tu corazón en la playa y el lucero del alba esté tuerto sin cara llena de peces ambiguos en el encaje de tu almohada poetiza sutil en la infancia voces de coro ponen misterio y luto en tus ojos de cristiana una sed de almendra amarga invade el saguán de tu boca y una loca brisa roja de guindas recién cogidas resbala sobre tus labios un trópico de besos ausentes de blanco Mientras tus niñas cantas, cantan tu abecedario alrededor de la fuente. El cierre de la frontera, como bien nos explicaba antes Juan José, obligó a Guillermo a marchar pero la añoranza de su patria chica y de su familia también era mucha y Guillermo y Rosario y sus hijos pues vuelven a la línea. Escuchamos de nuevo al grupo Talía, Valeriano, Maruja y Ana María que nos enseñan Sinfonía, Nada Mágica y Anifa Pura con Luis Fonseca a la guitarra. <música> Se han ido los últimos pájaros de mi huerto. Mirad cómo caen lentamente las flores del romántico cerezo. La delfa busca temblando horizontes de cal por encima del muro encalado. El eucaliptus, mandarín virginal del silencio, mueve el sueño de sus ramas. Es un amarillo aire que no descansa sedoso como un abanico de Tailandia. Mirad cómo caen lentamente las flores de mi cereza, que solo se queda mi huerto. ¡Qué silencio! Plena y horizonte el agua refleja un cielo de rimas bequerianas. El fantasma de Margarita impúdica con sus trenzas largas pesa sin querer el aliento diluido de las últimas rosas enclaustradas. Duérmete, niña chiquita, que los luceros se quieren ir. Duérmete, que el lucero quiere venir. Sobre tu pelo, un jilguero quiere dormir. Mi niña tiene dentro del agua un pez naranja y otro de plata. Dos palomas de nieve cantan en tu almohada. Duérmete, mi niña triste, sobre la verde albahaca. Por la noche cerrada el viento pasa. La luna menguante es un toro que no existe. Los reyes magos cabalgan por un camino de agua, ángeles desvelados, llena las alas de luces, besan la gente chiquita de aquellos niños que sufren, duérmete lucero con el arrullo del río, duérmete cariño mío, que tu padre es marinero y va en un barquito de plata, con tu nombre por bandera, por los caminos del cielo. La niña ya se ha dormido, silencio, corazón mío, que no vuelen las palomas, que no canten los jiqueros, va llorando un marinero por los caminos del cielo. palabras nuevas, un amor que quiso ser a un tiempo mariposa, escorpión y libélula. Al final llovió sobre las promesas y aquella llama encendida, murió sobre la tierra como muere sorprendida la sutil infantil libélula todo fue sin querer, la nada, para mi cielo de miedos, estoy buscando escaleras, estoy buscando quien me muera, ahora que por mirarte, estoy ciego ante la nada. de conocer ese poema que van a encontrar también en el libro que de manera tan tan bonita como ella lo hace siempre escribió María Teresa así que María Teresa el micrófono es tuyo Dice... de los mares es un canto. el verde suberante de la lejana linda que conocí el amarillo al ver, el recuerdo del capón los ojos del toro y el polero valor y bravura en medio del miedo el color de nuestra tierra que no pide por orgullo. y hace de su cante queja cante con honda queja todos aplauden el cante todos olvidan la queja el teatro de sus poemas, Córdoba, Lejana y Sola, despreciaba trozo a trocito los versos para que yo comprendiera qué significaban ellos. Y el niño duque, que riega con sus sudor la tierra que se va viendo, y el libro, así, entre comillas, leído, releído mil veces, pillado, salido, relón a relón. Locura y cordura, sueños de farío, realidad, verdad, caballero y escudero vivos en cada tamaño, y tus escritos, los tuyos, tu teatro, tus poemas, tus innumerables cuentos, donde quedaban plasmadas tus alegrías, tus penas, y hasta el olor y el calor del chocolate caliente con el que tú dibujabas mil figuras sorprendentes, obras de artes y efímeras sobre pasteles corrientes. Y la sincera amistad, cada que este mundo ganara, pero valiosa joya que tú supiste ganar. Sí, amigo, que fue mi placer coincidir en esta vida contigo. Qué pena que no ganaras ese curso con la muerte y que tu clara mirada hoy me mirara solo Y nos queda también hablar de su conferencia o relato corto sobre Federico y su mundo, Casa del Campo de Gibraltar en Madrid en el año 1975, Los Duendes de Utopía, del Camino, de la Poesía Plateresca y una selección de poemas desde la conocida elegía Miguel Hernández hasta los mejores recuerdos, dedicatorias, sentidas y relatos en verso de añoranzas y sentimientos muy diversos. Todo ello va conformando esta publicación tan maravillosa de los sueños perdidos, que tras una muestra de sus sainetes se cierra con algunas fotografías para el recuerdo. Un libro que bien merece la pena ser leído y sobre todo ser conservado en cada una de nuestras bibliotecas caseras. Quisiera que para todos nuestros descendientes conozcan realmente lo bueno y lo maravilloso y las grandes personas que ha dado esta nuestra línea de la concepción y sus gentes. Así que ahora les dejo con el grupo Talías, con Manolo, Isabel y Cloti, que van a cerrar este acto con el poema a Miguel Ángel y elegía a Miguel Ángel. Con ellos, a la guitarra, Luis Fonseca. y del cielo nuevo y tornasolado, y en tu mano cabe el arco iris, y el anillo corazón del durazno, siempre con tu alegría galopando sobre el duro porcel de tus veinte años. Que tengo cuatro caminos, que tengo cuatro palabras. Sobre Roma Tu horizonte definido Que tengo entre mis manos Un nido de golondrinas Tengo en ti Mi propia vida Tengo espinas sobre El ramo de mi piel estremecida Y pintaremos la casa de cara Y llenaremos la casa de rosas encarnadas Para cuando llegue a ella haga luz y campana, con tu presencia de fuego y tu inocencia de agua. Que tengo cuatro caminos, que tengo cuatro palomas para borrar sobre Roma, tu horizonte definido, que tengo entre mis manos un nido de golondrinas, tengo en ti mi propia vida espina sobre el ramo de mi piel estremecida. Bueno, pues te tocó el turno, Proti, porque nos toca cerrar y queremos escuchar esa elegía dedicada a Miguel Hernández. Así que todo tuyo. de trigales secos y amapolas próximas al desmayo la tierra estaba borracha de ambrosía y de esos trovadores del sol como la cigarra libertina tenaz y tremendamente bohemia era la paz la paz de pronto crujió España como una sandía clavada por agudos puñales la guerra un grito agudo de metal y pólvora cruzó la geografía ibérica, Partiéndola en dos Todo enmudeció El hombre cedió su voz al cañón Y empezó el bronco diálogo Del odio y de la muerte ¿Dónde estabas tú, poeta, pastor y campesino? Miguel Hernández tejía su gloria en la Villa del Oso y el Madroño. Era el gran momento de la poesía española. Tarde, días antes despediste a Federico, que partía para su Granada en el mismo tren que viajaba su asesino. Y te hiciste soldado. Era la profesión inmediata del español. Buena profesión para tan mal momento. Tu cabeza se llenó de rosas silvestres teñidas de laurel y llevaste tu canto multielástico a la trinchera. La nieve, el barro, el frío y el sol desnudo fue tu escenario. El trovador de camisa verde y pantalón budario. Pero preciso, reemplazaste a la cigarra en un gesto de poeta guerrero, y como ella sucumbiste cuando llegó el invierno de la derrota. La crueldad de aquella hormiga, elevada a la más alta y, cura, y cruda tiranía, te hundió en las cárceles como a un vulgar ratero de mercado. Yo no sé cómo hablar de tus penas hondas y duras en esos calabozos lejos de la amada, calabozos eróticos de divinidades apocalípticas, girando a tu alrededor con la muerte puesta, Mientras, en las oficinas y en los despachos se hacían patíbulos de papel para tu cabeza de pétalos, con una celeridad más que tremenda tremendista en los largos y siniestros silencios se si oyen las máquinas teclear Miguel Hernández condenado a muerte delito soldado y poeta agravante la inteligencia muera la inteligencia pero tú tú no estabas preso el sentimiento de tu corazón lírico vagaba por tus añorados campos de Orihuela perforando el muro de la inmortalidad ¿dónde están tus carceleros victoriosos? arañas de palo se los ha tragado el olvido por su propia estupidez e invertidad. Pero te hicieron llorar, te hicieron llorar aquellos que no fueron admitidos en la historia ni tan siquiera como asesinos. Y cuando aquellos, cuando aquellos. una larga resonancia dejaron sobre tu frente el, cielo, el sello de la muerte compañero Miguel Hernández compañero eterno de todos los mártires yo te pregunto esta noche en la que estamos juntos cuál era tu pensamiento en la soledad de tu calabozo qué visión tuviste tan dolorosa que nadie pudo cerrar tus ojos y entraste en la arena con ellos abiertos como un inquilino sorprendido en su nuevo hogar no sonreías así como un niño cándido porque llevaba sobre tu corazón el peso de todos los cementerios del mundo Mirante mirada fue para Josefina, ¿me equivoco? ¡Qué desgraciada eres! Escribes cuando ya la muerte rompía tus cadenas. Aquello no fue el final. Brotó del sucio calabozo un rayo que se hizo estilado en los espacios y luego una deslumbrante flor en el tiempo. Estás libre, estás libre, sigue tu voz hablando y hablando temblorosa y angustiada de tu patria, de tu muerte y de tu amor. Ahí está el calabozo, los calabozos, espantapájaro de los halcones de la libertad. Resumiendo el vino amargo de tus poemas. La madrugada bailarina de azules cadera puso sobre tu muerte un paso de ballet de una insospechada lividez de arena. El yeso de tu reloj ilógico se hizo sudario, cementerio y y marcó loco de celos horas inmóviles en tu sepelio tu muerte ya no es tu muerte que es una canción cualquiera que es una flor eterna de una eterna primavera joven muy joven te hiciste silencio Madre selva, cal, muro, balcón, y golondrina y enredaderas y clamor de ojos abiertos. Bueno, pues hasta aquí llegó la presentación del libro, como ven ustedes, muy bien acompañado por el Grupo Talía, al que pertenece también Coti. Y ahora vamos a dedicar unos minutos a tomarnos un pequeño aperitivo y vamos a, bueno, pues si alguien quiere que... Comprar el libro, ahí lo tiene a su disposición, que para estamos aquí como para comprar, estamos aquí como para comprar, para que compren ustedes el libro, eso lo es sigo más claro que el Así que gracias por estar con nosotros, eh, César, gracias por haber presidido nuestro acto, Juan José Telle, Claudi, María Teresa y todos estos buenos amigos y compañeros de nuestro grupo, que hacemos lo que podemos por la poesía y el teatro. Así que ahora llegó la hora de tomarnos el aperitivo. hablamos con doña Cloty Fonseca, hija de un gran poeta y que hoy se homeneja con este libro editado por su hija, Los sueños perdidos. clotti ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo ha sido esta este libro? Bueno, ha sido una experiencia de dos años porque este libro lleva una, una recopilación muy, muy pensada, muy releída eh, yo no puedo eh, mi padre falleció hace 19 años y esto es su memoria esto es un libro póstumo y me ha costado dos años poder primero asimilarlo yo sabes porque las emociones mm, te pueden cuando estás leyendo algo tan bonito y, y, y, y que viene de tu padre que ya no está ¿Sueños, el título de los sueños perdidos por qué ese título pues mira Aquí detrás está explicado brevemente. Eh, esto fue precisamente el título, eh, me lo dio él sin saber que me estaba dando un título para un libro suyo. Porque de esto que te voy a contar, pues hace, antes de morir él, que murió en el año 2000, y murió en abril, y fue en enero cuando él estaba en mi casa... Y bueno, le había dado un ictu. Y él estaba triste. Y yo le leí unos poemas suyos. Y, y se quedó callado. Y le pregunté, papá, ¿qué, ¿qué te parece esto? ¿Verdad que son buenos? Dice, no. Eh, son buenos, pero ya no son míos. Pertenecen a los sueños perdidos. Y me dijo a continuación. Yo soy ahora un Quijote sin lanza y sin montura, y también soy un Sancho Panza, cansado de pisar la tierra y asombrado de su propia ignorancia. De todas sus palabras pronunciadas con profunda tristeza, me quedó una resonando en mi cabeza. Los sueños perdidos. Y hoy, tus sueños están en este libro, y en otros que están y estarán ...en las manos de los corazones... ...y en los corazones de aquellos que quieran leerte... ...porque tus sueños... Sí han, ...sí han valido la pena... ...hoy, hoy... ...hoy han valido la pena... hoy habéis ...ahí está, hoy habéis estado aquí... ...me habéis acompañado, habéis escuchado... Eh, alguna de las poesías... Eh, habéis escuchado a gente dar testimonio de, de quién era mi padre y la verdad es que lo que yo pretendo con esta edición y con otras que vendrán después, porque afortunadamente soy rica, rica en en, en un en una herencia grandísima. La verdad es que hay material para llevarlo al cine. Cloti. Pues sí sí, sí, sí. Yo quiero preguntarte por ilustración, porque es tan bonita que no podía dejar de preguntarte por ella. La ilustración también tiene un, una historia. Eh, como ya dice la biografía, la biografía que yo escribí, que está aquí en este libro, basándome siempre en la realidad de la vida de mi padre. Eh, él tuvo una época que, que viajó muchísimo, se embarcaba, se embarcó en un barco y estuvo... Um, mucho tiempo se fue, era un barco cablero de los que iban echando los cables de la telefónica de los teléfonos por el mar y y, así, y un día el día que se fue un día, un verano de 1960 mi padre el barco salía de la bocana del puerto de Gibraltar y entonces mi hermano y yo que estábamos en, en los malacones de la bahía, estábamos diciéndole adiós al barco. vosotros los que Sí, sí. Entonces mi hermano tenía seis años y yo nueve. Y él dijo: Bueno, hermana, ¿a qué hora viene papá? ¿A qué hora vuelve hoy? Y yo sabía que mi padre no volvería en un tiempo y le dije: Bueno, ya lo esperamos íbamos cada día a los malacones a esperarlo y tardó dos años en venir con una historia de por medio que ya telles ha, ha leído algo de Estoy emocionado sí. porque es que son historias que te emociona porque la realidad la, la dura realidad no de cómo ah, sí. se vivía en aquellos tiempos sí sí sí y bueno pues este libro ya te digo es un compendio es una antología de su obra no no aquí no hay nada completo hay cuatro obras de teatro cuatro sainetes de corte andaluz hay un un entremez en, en, en verso que es muy gracioso también aquí he puesto lo divertido y en la poesía está también la tragedia porque la tragedia formaba parte también de su vida entonces eh, ha habido ha habido momentos poemas que se han recitado que que la gente, bueno, no lo sabe, pero eh, hay una compañera que ha recitado una nana preciosa a una niña, y esa niña era su nieta, su nieta, la hija de su hijo, de mi hermano, el pequeño, que acababa de morir. Y entonces él escribió esa nana a su nieta, y, y eso son cosas, claro, que tú dices, bueno, estamos ahí porque se emociona tanto, porque es que cada cosa... Tiene un motivo y un, y un porqué. La primera, a su rosario, estaba encantado, ¿eh? <risa> bonita, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta, es que no se ha dicho, eh, se tenía que haber dicho toda la historia de cada poema, porque ese poema lo escribió mi padre con 14 años, Así que, que es el que está ahí en ese, en ese post eh, él tenía 14 años en, y estaban sus padres que eran republicanos en 1936 se exiliaron a Tánger. Y, y desde ahí le escribe él a su novia mi madre que tenía 12 años y él 14 y le escribe este poema tan maravilloso y con tanta fuerza y tanto amor que nadie puede imaginar los años que tenía pero en verdad Sí. Yo también he hecho una pequeñita introducción de cada poema, Ay. porque todo tiene una historia y es precioso. Mira, por dentro está ilustrado el libro, como sí. podemos ver. Sí, esto lo puedes ver. Que Mira, aquí tenía mi padre 14 años. Este es el pasaporte eh, de la vuelta de, ya de, de para ven, volver de, de Tanger para, para, para sí, su señor. casa, 1941. Sí. ¿Eh? Y estos son los barcos con los que cruzó varios continentes ha conservado y ha recopilado, tiene guardada todas las fotos y cada, sí, cada todo, recuerdo, todo. Bueno, y María Teresa, María Teresa debería ser su su archivera mayor, porque ella e, ellos eran muy amigos y María Teresa ¿Te refieres, Acércate. No, ni acércate. Ni recuerdo, ¿por María Teresa, que es una escritora maravillosa oh, y una poetisa ¿Qué es pena que está emocionado al ver que estaba incluido dentro del libro. Pero, no, sí, yo sí yo sabía que estaba el poema. Lo que pasa que es que, que yo le había dicho a Clotti que yo no quería leer el poema, porque yo soy muy mala, no recito, leo y mal. No, entonces le me, ha, me, ha, me ha hecho una encerrona y me ha hecho leerlo yo quería hablar de mi amistad con, con Guillermo porque fue de esos amigos que tú dices mmm, dicen, dicen que tener un amigo, un buen amigo es una terapia ¿no? pues mi terapia era pasarme horas con Guillermo delante de un café que se enfriaba, un té y charlar, y charlar, y charlar de lo divino, de lo humano y de lo transhumano ¿no? sí, eso y, y esos eso son recuerdos imborrables que quedan, que quedan. Ha hecho fenomenal todo el equipo, todo ha sido tan bonito, tan emotivo, que no se lo va a olvidar nunca. Y por último, Cloti, ¿qué le diría a tantas personas que no han leído este libro, que se acaba de presentar hoy? ¿Qué le diría para que lo compre y para que lo lea? Pues, le diría que es un mundo de sentimientos, es un mundo de poesía, de teatro, de amor, de amor por los hijos de amor por la vida, de sacrificio, porque a él le, le costaba mucho porque tenía que trabajar para, para vivir y mantener a ocho hijos. Y Entonces es un, es un libro de, de sacrificio, pero que hoy estos sueños perdidos, hoy ya no están perdidos, porque vosotros vosotros lo habéis visto y lo habéis leído y vais a leerlo. ¿Dónde se puede comprar, Clotilde? ¿Dónde se puede adquirir el libro? Porque hoy, claro, hoy, pero el que no esté aquí, que quiera tenerlo, cuando vea esta entrevista, ¿dónde puede comprarlo? Pues lo pueden comprar hasta por Amazon. ¿Y está en digital también? Sí, también. ¿Eh? Simplemente poniendo los sueños perdidos. Guillermo Fonseca Fernández lo pueden comprar por Amazon y en las, en las librerías lo puedes pedir en el nave, donde, donde sea, lo piden. ...y se lo mandan, y se le manda. Una buena felicidad una vez más... ...y de verdad muchas gracias por habernos regalado estos momentos tan bonitos... ...creo que José Luis quiere decir unas palabras... ...no, tenemos aquí a una personalidad de la cultura... ...que ha ostentado un cargo muy importante... ...¿cómo era tu cargo? Fui director del Centro Andaluz de las Letras hasta marzo... ...director del Centro Andaluz de las Letras nada menos, ¿eh? ...de la Junta de Andalucía... ...y un trabajo estupendo y una etapa fantástica... Bueno, él, él es un autor de, de, de muchas obras, él, en el campo de Gibraltar muy conocido, es un poeta, es un, un escritor, eh, Juan José Telles, muy reconocido. ¿Y cómo ves tú el, el libro de Guillermo ver, es un libro necesario, pues se trata de recuperar, aunque sea en parte, la obra de un escritor muy prolífico, muy olvidado y que es urgente... ...en rescatar del olvido, que es el, el peor lugar donde puede estar un escritor y un libro. Eh, esta obra al menos nos aproxima desde distintos puntos de vista... A, ...a cómo era su mundo literario, que era muy diverso, muy heterodoxo... ...un hombre eh, muy comprometido con sus orígenes, con su memoria y, y con los suyos. Y, y durante una parte de, de su vida y la mía coincidimos... Eh, ...y por eso ha sido un honor prologar el libro y estar aquí presente en su presentación. ¿Qué te ha parecido el acto? Pues un acto estupendo como él era él, sencillo y riguroso. Muy bien, no sé si se te, te, te ocurre eh, analizar un poco cómo está el mundo de la cultura en Andalucía. Pues yo creo que la cultura en Andalucía al menos desde hace 3.000 años goza de muy buena salud... Otra cosa es el momento de los presupuestos, de las necesidades de la intervención del Estado en sus distintas escalas con los creadores, pero el mundo de la cultura lo que eh, tiene es que puede sobrevivir eh, incluso a contracorriente. al menos en estos momentos mmm, de, y, y por ahora no se persigue a los creadores, lo cual ya es... Una gran noticia en un país, en una comunidad como la nuestra, que ha estado sometido durante siglos a la intolerancia. Ahora prima la convivencia, el diálogo y creo que todos nos tenemos que felicitar por ello e intentar evitar que acabe. Muy bien, muchas gracias a Juan José Telle, que es una gran personalidad de la cultura en Andalucía. José, yo una sola pregunta, preguntarle, eh, volviendo al libro, si hay material, creo que hay material para llevarlo al cine. Bueno, cualquier obra es susceptible de llevarla al cine, pero tampoco está garantizado que si una obra literaria eh, pasa al cine vaya a ganar. Eh, hay grandes novelas que han sido. han tenido muy mala suerte a la hora de verlas en el cine y textos de menor calidad que han constituido éxitos absolutos. Yo creo que hay materia, eh, Guillermo era muy ingenioso y de creo que hay materia para al menos un cortometraje, un mediometraje, si daría alguno de, de sus sainetes, seguro. ¿Está perjudicando lo digital, la, la literatura? No, que va, yo creo que ahora eh, vivimos en un momento en que se lee más que nunca y gracias a, a las redes sociales el, la literatura ha encontrado nuevos soportes y nuevas formas de divulgación. Otra cosa es, pues, que el libro digital pueda sustituir al libro en papel, pero eso, los datos no, no van por ahí. Yo creo que eh, vamos a convivir durante mucho tiempo entre el libro en papel y, y, lo, y, y el libro digital. El único problema es triban que también estamos conviviendo, al mismo tiempo, entre lo escrito y lo audiovisual. Y Humberto Eco decía hace mucho tiempo que, que él no se oponía al lenguaje audiovisual, pero... ...el lenguaje audiovisual no permitía oraciones puestas. ...y sin oraciones puestas no se puede construir un pensamiento complejo... ...y sin un pensamiento complejo no podemos afrontar problemas tan complejos... ...como los que tenemos que afrontar... ...eso decía Eco y yo estoy bastante de acuerdo con él... ...aunque me encanta lo, lo audiovisual... ...pero siempre teniendo en cuenta que la mayor fuente de conocimiento... ...y de, y de pensamiento es lo escrito. Es un placer hablar con usted... ...muchas gracias por atendernos... Encantado, suerte... Presidente ...del Grupo Transfronterizo... ...y presidente de la PIMEL... ...la pequeña y mediana empresa de la línea... ...que es Lorenzo Pediañe... ...así que... ...Loren, que... ...sí, nos van a hablar un poco... ...porque son personalidades muy importantes... ...en el campo de Gibraltar... ...el Grupo Transfronterizo... ...está viviendo una... ...aquí está... Hola. ...el Grupo Transfronterizo... Que el grupo de transfronterizo decía que está viviendo unos momentos de intensa actividad y, y bueno, que nos lo cuente él. Bueno pues como todos sabéis hemos vivido unos momentos muy difíciles porque estábamos a punto ¿no? de tener un, un Brexit salvaje. Afortunadamente la sombra del Brexit salvaje parece que se aleja y ahora como mal menor, como mal menor, porque todavía estamos esperanzados de tener un no Brexit, que saliera la situación ideal. ...pues, pero vamos, como más o menos no vamos a tener un Brexit con acuerdo... ...todos sabemos que para el campo de Gibraltar... ...y especialmente para la línea, lo importante que es, ¿no?... Eh, ...Gibraltar y las relaciones, la fluidez en la frontera... ...y eso, bueno, es fundamental de que... De que eh, ...tanto la Unión Europea como los gobiernos de Gran Bretaña y España... ...pues, tomen conciencia, ¿no? de, de lo importante que es las relaciones... ...y que esto debe de estar por encima, ¿no?, al igual que que han hecho con Irlanda, que han sabido pues salvaguardar las relaciones entre las dos Irlandas, pues deben de hacerlo entre Gibraltar y el campo de Gibraltar, porque todos sabemos lo importante que es para Gibraltar para todos nosotros. ¿no? La verdad es que nos alivia sus palabras. Sí, no, hombre. y yo más como presidente del Grupo Transfronterizo, que tú sabes que representamos a los principales agentes económicos y sociales de, de la comarca y de Gibraltar. ¿no? Están unidos las dos. Eh. Sí, las dos cámaras de comercio, los sindicatos de ambos lados, por tanto, yo creo que es un grupo ahora mismo con un poder bastante importante, mediático, ¿no? Y que, digamos, genera mucha credibilidad porque, imagínate, empresario y sindicato de ambos lados unidos, pues yo creo que genera una credibilidad en cualquier institución que vamos, importante, ¿no? Muy bien, pues tenemos aquí también a una personalidad, a Juan Carmona, que ha sido alcalde de la línea y que tiene una visión muy... también muy certera de la situación, eh, la situación de la línea, la situación de la frontera y también que nos diga algo que le ha parecido el acto. A el acto precioso. Yo conocí y tuve bastante relación con Guillermo en mi época, mi época de alcalde. Bueno, mi época de alcalde que como tú bien sabes debe hacer como 60 o 70 años ya, ¿No? bueno, casi más o menos, no tanto pero muchos. No, que eso era una broma. Pero si hace 40, 40 sí. Bueno, y Guillermo era un, en aquella época un tremendo dinamizador cultural de la ciudad. Eh, gracias a su actividad, bueno, el teatro existía en la línea por él, tú lo, tú lo sabes. O sea que eh, eh, era un auténtico motor cultural en unos tiempos bastante complicados para la línea, como tú sabes. ...el acto me ha parecido precioso... La, la, la, ...todos los que han intervenido... ...empezando por Juan José Tellez... ...que ha hecho un magnífico prólogo... ...eh... ...y... Eh, ...bueno... ...de, pues muy bien. de, de hoy... No. De hoy mmm, ...me alegro también de ver a muchos amigos aquí... ...mucha gente... De, de, ...de la sociedad viva de la línea... ...que pese a todos los avatares... ...es una sociedad muy viva... ...y, y Lorenzo está haciendo una gran labor al frente de del grupo transfronterizo hoy por hoy, y es muy necesaria esa labor.